Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo. Tú coloca tu anuncio de se realizan documentos, luego a esperar como si se tratara de una dinámica de pesca. Si alguien cae o nadie cae, igual dentro de tres días, vuelves a poner tu anuncio en ese lado y otro lugar. Hablarás calmado al atender a la gente, sin apurarse, con mucha calma en todo, prestando atención, sin cometer errores al redactar. Así que revisa tus escritos tres veces tú mismo, cada vez que los hagas. Hablarás poco, con mucha calma, educación, respeto y clase. Siempre busca decir un versículo en algún contexto así, me gusta la Biblia, y un versículo en especial, Proverbios 24, 27, que dice, Prepara tus labores afuera, dispónlas sobre tus campos, y edifica tu casa. Este versículo nos habla de que todo en la vida lleva su proceso. Tengamos fe y calma, la victoria llegará, porque Dios nos ama, y escrito está, en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ante las preguntas de precio del trabajo, escrito está en 1 Timoteo 5.18 Pues la escritura dice No pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Entonces el precio mínimo fijado por la ley hace varios años atrás para el servicio de redacción de documentos era de 30 dólares. Todo bien, pero podemos negociar un mejor precio ajustado a la realidad. Amén. Bueno, bueno. Ahora escucha, no es por burlarse, pero necesitas expresarte como un siervo obediente a Dios así con calma como pastor de la iglesia y decirle a la gente así Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo